No sé qué más se puede pedir La vida te ofrece a veces sus placeres Mas cuando los tienes cerca Y los vieres Perder esos bellos momentos es como morir Estar un día completo a tu lado pasar la noche contigo bien arrimado darle sonrisas a esta vida tan absurda todas esas cosas de que las gentes se burlan saber lo que debes de hacer en cada momento notar lo que puedes perder en un intento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 ni los vieres Perder esos bellos momentos es Como morir Perder esos bellos momentos es Verdaderamente Como morir Entregarte en tu mente y en tu cuerpo Dar de ti lo mejor para quien quieres Evitar el egoísmo y dar placeres A quien sabes que te ama y que tú quieres Por eso estar aunque solo sea un día Quiero estar a tu lado y disfrutarlo Quiero estar en tus brazos y agotado Agradeciendo un día entero a tu lado Dale sonrisas a esta vida tan absurda Todas esas cosas que la gente se burla No sé qué más puedo pedir la vida te ofrece contigo bien arrimado. Dale sonrisas a esta vida zurda que se burla.